Dale, yo solo contigo quiero escaparme ay dale ven déjala, la TV hoy paso por tu casa a buscarte, no importa que se me haga tarde, yo solo quiero contigo escaparme, ay dale ven la TV ya tú te la pasas bailando. Bebé, gozando, de tu cuerpo bellaca, bebé Y tú viva abusando Pone carita de santa ya los hombres les encanta Tú tienes algo mamita Que cuando te veo tu mano levanta. levanta Ponte a pensar Cómo te amo, nadie te va como Cómo Con yo te trato, nadie te va, te va tratar? Tratar? Y cómo te lo amo? Si me, me voy a superar, superar. Sí, Haga lo que haga tu no siempre me va a Tu cama me llama, tu cuerpo me extraña, Mi cama está vacía desde que tú no estás. Te voy a demostrar que siempre te voy a llamar Y te prometo mami que nunca te voy a para allá. Ya, ya. Sí, sí, que tú quieres capaz de esta noche Vamos a ser la más bebecita sin reproche Déjame la puerta abierta que que hoy Si, Hoy paso por tu casa a buscarte yeah. No importa que hoy se me haga tarde sí. Yo solo quiero contigo escaparme Ay, dale, ven, vaya, va, te la a Hoy paso tío. por tu casa a buscarte No me importa que hoy se me haga tarde wow. Yo solo contigo quiero escaparme Ay, dale, yo sé que me piensas, no puedes derrarme de tu cabeza Eres mi princesa, me encanta la forma y como me ¿Qué besa? besa. Yo sé que tiene novio, ¿Qué? pero se escapa conmigo Dale sin preocupación, que esta noche no te Para, ¿Para robarte, y a otro lugar para de llevarte Quiero olvidarte, y todo lo que siento por ti demostrarte Dale, Dale amor, demuestra tu flow, y en este maón También tu billete, no te que Ay, que hoy paso por tu casa a buscarle. No me importa que hoy se me haga tarde. Yo solo contigo quiero voy Ay, dale ven, a la timidez Chao. Bueno, gracias, mi gente Gracias.